y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos una vez más al canal. Gracias a todos por estar ahí, a las suscriptoras, a las nuevas suscriptoras, a los que ya están suscritos. Bienvenidos y bienvenido, bienvenidas y bienvenidos sean todos al canal. Hoy quiero traerles estas hermosas piezas. Miren qué hermosa. Gracias a la tienda 3 gema Esta es una colaboración de la tienda 3 Gema con el canal de con el canal El Rincón de Rosy. Bien, hoy vamos a hacer esas esas que por cierto se acerca eh, una fecha muy emotiva que es el día de las madres y podemos hacer esas bellezas, regalar un hermoso regalo a nuestras madres o amigas o compañeras con estas piezas. Son muy fáciles de hacer y muy práctica y se ve muy bonito bien los materiales que vamos a utilizar recuerden que todos los materiales que vamos a utilizar lo van a encontrar en la tienda de 3 gma en Santo Domingo bueno chicas y chicos bienvenidos no se olviden de suscribirse, regalarnos un like activar la campanita de notificación para que youtube le notifique cuando hagamos videos nuevos eh, por favor suscríbanse, sigan en todas las redes como el Rincón de Rosy y compartan nuestros videos bueno y no se olviden de regalarnos un like bueno, para empezar, miren, vamos a utilizar esas gotas, gotas, estas gotas son como en forma de cerámica y no son perforadas. Si ustedes la pueden ver, vamos a poner ese color ahí, no son perforadas, simplemente están abiertas aquí arriba. Y le voy a enseñar para que ustedes puedan ver cómo se puede hacer esto. Entonces, estas gotas miden aproximadamente 15 milímetros vamos a utilizar dos enganche enganche para arete miren vamos a utilizar estos topos estos topos son hermosos y lo encuentran allá en la tienda de tres gemas recuerden que todos los materiales que tenemos aquí están allá miren y vamos a utilizar también porta cadena para poner la cadena sus porta cadena vamos a utilizar también para esto vamos a utilizar nuestro pegamento de 6000 y nuestras amigas las pinzas bien como ya esto tienen tienen su tienen su topo ya preparado su tapo su topo miren ahí donde están vamos a separarlo y vamos a dejarlo ahí porque quiero enseñarle cómo pueden poner hacer ese lo mismo que yo hice aquí lo vamos a hacer aquí para esto vamos a utilizar nuestra pinza plana, vamos a tomar una de esas piezas, primero vamos a abrir nuestro escenso, miren, poquito, no mucho, miren, él hace una pequeña burbujita, vamos a poner un buen poco, así de esta forma, Sí. tomamos nuestra pieza y vamos a introducirla miren bien. y lo vamos a dejar reposar vamos a hacerlo otra vez nuevamente para que ustedes lo puedan ver es muy fácil se pega perfectamente bien no hay que eh, hacer un exceso de de pegamento Y la pieza queda bien segura. Otra vez. Listo. Entonces esto vamos a esperar que seque. Dejamos que seque, lo dejamos ahí, no le ponemos la mano, no le ponemos la mano. Cerramos nuestro pegamento y 6000. Ahora vamos a utilizar vamos a seguir trabajando con las pinzas entonces aquí yo tengo ya está abierta el porta porta cadena pueden poner la cadena de su preferencia yo voy a utilizar esta me gusta porque tiene como unas bolitas para que sea algo diferente y voy a cerrar Vamos a utilizar nuestras dos pinzas. ¿Ven? Y ya está listo. Miren, ya está listo un dije. Miren qué hermoso. De verdad queda muy bonito. Ese es un regalo que podemos hacer. Miren. Queda muy práctico, muy bonito. Ahora vamos a utilizar la pinza. Seguimos utilizando las pinzas abrimos aquí con cuidado abrimos hacia el lado despacio para que no se le vaya a romper tomamos nuestra gota vamos a abrir un poquito más tenemos que abrir un poco más con cuidado bien ahora sí cerramos nuevamente hacia el mismo lado y miren qué hermoso miren qué hermoso está quedando otra vez abrimos okay. cerramos miren y esto es una belleza miren que miren que bello miren vamos a poner por aquí mientras el, mientras el seca miren qué hermoso miren queda hermoso verdad que sí y están les cuento que todo que están en todos los colores, tanto en blanco como en azul oscuro y amarillo, eh, en crema. Pues sí, está en una gama una gama hermosas de colores. Yo espero que a usted este video le haya gustado. Es un video sumamente rápido y podemos hacer bellezas con esas con esas hermosas piezas. Miren. hermoso queda verdad entonces estas que están aquí esperamos que sequen miren cómo quedan eh, miren son eh, miren son hermosas esas piezas de verdad que sí esta vamos a esperar que sequen para entonces también trabajarla ponerle una cadena muy bonita también podemos incorporarle otra cadena y ponerle perlitas podemos hacer miles de cosas todo lo que es nuestra y la, nuestra imaginación y nuestra creatividad no deje eh, se, nos, se nos deje crear en la cabeza, lo podemos hacer así que no se limiten ven aquí donde estamos así que chicas y chicos, nos vemos pronto hace otra entrega de Rincón de Rosy y espero que este video le haya gustado que le, que le haya le haya dado una inspiración para que ustedes puedan hacer otras cositas y también que estos topos, esta, estas piezas le den uso porque en verdad son muy lindas, de verdad que sí. Bueno chicas, hasta aquí, hasta otra entrega de rincón de Rosy, nos vemos pronto, se le queda a todas, bye. Recuerden que todas esas piezas están en Tres Gemas de Santo Domingo. Recuerden de suscribirse, regalarnos un like, activar la campanita de notificación para que YouTube le notifique cuando hagamos videos nuevos. Bueno, compartan nuestro video, suscríbanse a nuestro canal y síganos en todas las redes como El Rincón de Rosy. Se le quiera a todas. Bye.